La tecnología es vista como magia moderna, ciencia desarrollada para facilitarle a los seres humanos conectarse, dejar registro, hacer mil cosas que antes no podían. Ahora, el sueño de la tecnología, la utopía de la tecnología como gran solucionadora de problemas, también tiene contrapesos. Uno de los investigadores de este fenómeno, Eugenie Morozov, ha escrito varios libros, ha hecho muchos artículos en los cuales empieza a alertar desde hace años que los estados totalitarios o con tendencias de control pueden utilizar la tecnología en contra de la gente. ¿Cómo es eso? Se habla, por ejemplo, del Internet como el espacio que más libertad de expresión le permite a los sujetos. Cuando esa libertad usada por los ciudadanos es Abusada por los estados Significa entonces que se utilizan las redes sociales Para monitorear, seguir, perseguir a personas Hay países, por ejemplo, donde existe internet Claramente, claro que sí, la gente lo puede utilizar China, Rusia Pero es un internet controlado Sojuzgado, en el que la gente tiene que ir a registros públicos para ver qué hace, en el que solamente puede utilizar ciertas redes sociales que están bajo el control y monitoreo del Estado. Eso le permite hacer perfiles de disidentes, perseguirlos, reconocerlos. Y en la medida en la que la tecnología avanza, también le permite a ese poder hacer mayor seguimiento y segmentación de los ciudadanos. Pero no ocurre solamente en países enemigos de la libertad. Hay otros que, en nombre de la seguridad, abusan de la libertad de los individuos. Todos esos fenómenos los estamos viviendo. En Venezuela vivimos la paradoja. En Venezuela, por ejemplo, tenemos un sistema electoral que desde hace muchos años es casi completamente digital. No sé si han visto en otros países cuando la noche de las elecciones los resultados son visibles a todos. Se va totalizando, la gente va más o menos como ve las tendencias y puede hacer un seguimiento de los patrones y las cosas que están ocurriendo. En Venezuela la capacidad técnica de hacer eso existe. Existe desde hace mucho tiempo y además existe para que sea eficiente. Pero por decisión política, nunca fue así. No se decidió. Los resultados primero llegaban a los líderes políticos antes que a la población. El CNE ponía una baranda y la gente tenía que esperarse durante muchas horas a que les diera la gana de anunciar cuando había la tecnología para hacerlo. Otro, otro aspecto tecnológico importante es que, por ejemplo, el control biopolítico de la población en Venezuela se ha facilitado gracias a la tecnología. Esta cosa humillante y vergonzosa de obligar a la gente a poner una huella dactilar en una captahuella, que por cierto es la misma que se usa para votar del mismo equipo, pero para controlarle cuánto puede consumir semanalmente. Y además se dijo que eso iba a resolver el problema del abastecimiento. Pasaron los años y no pasó. No pudieron controlar. Fue un absoluto fracaso en una política de control. Eso sí, sirvió para meterle miedo a la población, para hacerle creer a los más vulnerables que una máquina estaba conectada con otra y, sobre todo, para limitar sus libertades. En ese sentido, los anuncios de actualización tecnológica que se están haciendo en Venezuela siempre hay que verlos con un cariz crítico. ¿El país puede avanzar por una suerte de inversión económica para tecnología? Va bien, pero ¿cuál es la contraparte? ¿Cuánto va a ganar el Estado haciendo eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Por buenos? ¿Por avanzados? ¿O para poder espiar masivamente a más personas? Ahí tenemos que poner la lupa. Soy Luis Carlos Díaz y opiniones como esta y otras más las puedes ver en patreoncom carlos